Todo proyecto de innovación educativa con TIC debe tener en cuenta necesariamente tres dimensiones con sus indicadores específicos, la dimensión curricular, la dimensión organizativa y la dimensión formativa. Sin ánimo de agotar eh, todos los indicadores de cada una de estas dimensiones, vamos a trabajar sobre las variables a tener en cuenta en los proyectos de innovación con TIC. La dimensión curricular contempla todo lo relacionado con la forma en que se diseña, desarrolla y evalúa el currículo, lo que nos debe hacer reflexionar sobre intenciones educativas, contenidos, actividades, etc. Los indicadores de la dimensión curricular son cuatro. 1. Los contenidos abordan aspectos de las culturas tradicionalmente ausentes en el currículum y de la cultura popular. 2. La organización de los contenidos permite abordar temáticas sociales relevantes organizados globalmente. 3. Existen estrategias metodológicas colaborativas y actividades variadas y abiertas. Y 4. La utilización de los medios y lenguajes diversos. A modo de ejemplo, en la siguiente experiencia, Harry Jenkins presenta cómo trasladar algunos de estos indicadores al aula. Recientemente hemos trabajado con un artista hip hop, Amy Lars, en Escuelas de Los Ángeles, que les ha enseñado a los niños a pensar en la poesía. Específicamente ha trabajado con Edgar Allan Poe, el escritor americano, y ha animado a los niños a escribir canciones sobre Poe, traduciendo lo que entienden cuando leen el trabajo de Poe a un lenguaje moderno, de manera que son capaces de expresar aspectos de su mundo. We'll crash your party, and then I'm for giving that to everybody. The red red, We'll crash your party, and then I'll for giving that to everybody. Damn, there be chick's everywhere, drinks in the air, stuff in the hair. Run when the sin, and what does he wear? Where does he go? Is he really there? So let me just run away. Tend me, I got nine lives in my my stay. Second hand got me elevated out of my place. Debt be waiting for me when I touch down. Destiny coming the corner around Deciding whether I should not abound, And where I do he's shadowing the ground Hicieron un vídeo de la muerte con la máscara roja, una historia sobre una plaga y un hombre que hace una fiesta e invita a sus amigos ricos para protegerlos, pero la plaga se introduce en la casa y los destruye. Para la gente joven tiene que ver con la basura y la contaminación, con los políticos, sobre quién está a salvo y quién no en América hoy en día, y crearon un vídeo muy potente, usando el rap, la historia de Poe traída a los 90, en la sociedad contemporánea. Especialmente en los vecindarios latinos que están en riesgo respecto a peligros que los chicos ricos desconocen. Para profundizar en la dimensión curricular, puedes hacerte algunos interrogantes que van a proporcionarte información acerca de la forma en que el proyecto transforma o no el currículum. Se analizan contenidos de la cultura popular, series de televisión, videoclips, películas, etc., para promover su lectura ideológica. Los contenidos que se abordan tratan sobre temáticas globales y socialmente relevantes, el paro, la contaminación, el sexismo, etc. Las actividades que se desarrollan con las TIC promueven el trabajo en grupo. Se utilizan diferentes lenguajes para que el alumnado pueda expresarse a través de ellos, visual, sonoro, etcétera. ¿Qué otros interrogantes se te ocurren? La dimensión organizativa contempla la introducción de cambios en la forma de gestionar y organizar las instituciones educativas. Los indicadores de la dimensión curricular son tres: 1 la eficacia de los procedimientos de participación en la institución y en la incorporación de las TIC. 2. Las relaciones entre los agentes educativos son horizontales y 3. La existencia de normas consensuadas para el uso de los recursos tecnológicos. Hay algunas preguntas que te ayudarán a entender si un proyecto modifica, en alguna medida, la organización de la institución educativa. ¿Se consensúa la incorporación de las TIC entre los diferentes colectivos que forman parte de la institución? ¿Las tecnologías permiten desarrollar relaciones más horizontales entre todos los agentes educativos? ¿Se encuentran regulados y consensuados los procedimientos de uso de los recursos tecnológicos? ¿Los dispositivos tecnológicos ayudan a incrementar la participación dentro y fuera de las instituciones educativas? ¿Cómo eh, puede una persona eh, participar en la cultura de su época, en la conformación de la sociedad digital en la que va a vivir? Pues a través de la cultura de la participación. Si en las escuelas somos capaces de alfabetizar digitalmente a las personas para que puedan gestionar sus actividades en la red de forma crítica y responsable, seguramente estamos formando a eh, futuros eh, ciudadanos y ciudadanas eh, críticos y responsables. La dimensión formativa contempla la forma en la que hay que promover y facilitar la formación, favoreciendo así el desarrollo profesional de los docentes que participan. Algunos de los posibles indicadores de la dimensión formativa son 1. Existen planes de formación internos sobre la incorporación de las TIC. 2. El establecimiento de redes con otras instituciones y o profesionales. 3. La visibilidad de los resultados obtenidos. Hay algunos interrogantes que ayudarán a determinar si los indicadores descritos están o no presentes en los proyectos. ¿Las TIC se emplean para desarrollar estrategias de coordinación docente? ¿Se utilizan las tecnologías para desarrollar proyectos colaborativos entre instituciones educativas separadas geográficamente? ¿Se lleva a cabo algún tipo de evaluación o seguimiento del proyecto? ¿Es necesario concretar un poco más? Un buen ejemplo es la experiencia descrita por Henry Jenkins sobre la forma de trabajar con contenidos socialmente valiosos aprovechando el potencial de los dispositivos tecnológicos. Creo de manera óptima que se trata de ciudadanos. La cultura de la participación trata sobre trascender al papel de consumidores de cultura. Otra gente se prepara para participar en entornos mediáticos. La palabra ciudadano está muy cargada hoy en día en el contexto americano, porque muchos de los nuevos usuarios de los medios no son ciudadanos. Nosotros hemos trabajado con los Dream Activists, que son jóvenes inmigrantes indocumentados de los Estados Unidos, muchos de ellos hispanos, de Centro o Sudamérica, que están luchando por su derecho a ser ciudadanos, por sus derechos a la educación. Muchos de ellos no tienen acceso a los medios digitales en casa y usan las bibliotecas públicas para poder acceder a Internet, y sin embargo tienen un nivel elevadísimo en el uso de estas tecnologías. Utilizan YouTube y aparecen directamente en cámara como herramienta para manifestar su condición, ya que están cansados de esconderse entre las sombras y hablan directamente a los americanos de sus experiencias como indocumentados a través de YouTube. YouTube. No, no, no. Él está desde el 22 de abril <risa> de 2012. ¿Cuántos hijos tiene? Él tiene tres, tenemos tres hijos. Yo estoy aquí con el objetivo que apoyarlos a todos los que están ahí en la cárcel para que los dejen libres y apoyarlos. Usan blogs, dibujos animados, podcasts y Twitter y los ponen al servicio de su historia. En muchos casos, además, corren un riesgo terrible porque pueden ser reportados, ya que aparecen en los medios sociales contando sus historias, pero a pesar de que pueden ser reportados, siguen tuiteando y contando su caso y reniegan quedarse en la oscuridad. Así que para ellos los medios tratan sobre la ciudadanía y los utilizan de una manera nueva y poderosa.